Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple. Y todas esas afines a ella. El día de hoy trabajaremos el tema de diagramas utilizando Excel. En esta clase veremos desarrollo de un problema de frecuencias, el diagrama tipo barras y por último el diagrama circular o tipo torta. No siendo más, comencemos. Nos vamos a ubicar en Excel y tenemos la siguiente información. Dice, a partir de la siguiente información, realizar cada actividad propuesta. Se pregunta a los estudiantes de séptimo grado del Instituto San Rafael las horas de estudio que realizan en casa y se si anotaron los resultados en la siguiente tabla, que es la que tenemos acá. Las horas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y el conteo 3, 6, 9, 5, 4 y 5. Nos piden, Realizar la tabla de frecuencia absoluta, relativa y porcentual. Elaborar un diagrama de barras. Y por último, elaborar un diagrama circular. Como podemos ver, acá tenemos una tablita, la cual vamos a llenar. El X sub i lo vamos a llamar las horas. El F sub i, la frecuencia absoluta. F Fr, frecuencia relativa, porcentaje o frecuencia relativa porcentual. Y por último, el ángulo. Este ángulo es muy práctico para utilizar lo que tiene que ver con el diagrama tipo torta. Entonces, veamos. Acá van a ver las horas. Vamos a ir llenando esa información. Sería 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, en la frecuencia absoluta ponemos los valores. En este caso, sería el conteo. Que son 3, 6, 9, 5... 4 y 5. Pero como queremos hallar el total de estas frecuencias, buscamos un comando o un símbolo que es autosuma. Lo seleccionamos. Esto nos da la suma de todos estos valores. Vamos a poner en negrilla para diferenciar. Ahora, la frecuencia relativa, ¿qué va a ser? Va a ser el valor de la frecuencia absoluta dividido por el total. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Esto va a ocurrir para cada uno de estos valores. O sea que este valor no va a cambiar. Como no va a cambiar y va a quedar fijo, le vamos a poner en la letra un símbolo para fijarlo, que sería el símbolo de pesos. Lo ponemos a ambos lados de la letra. Entonces ya aquí podemos arrastrar para que esta función se cumpla en todas las otras. Por último, si tenemos esta autosuma, nos tiene que dar 1. Y para diferenciar, pongámosle también de color negro. Ahora, nos falta la frecuencia relativa porcentual, que es parte del punto A. ¿Qué hacemos? Al valor de la frecuencia relativa lo multiplicamos por 100. Entonces tomamos este valor y multiplicamos por 100, que equivale al porcentaje. Arrastramos esto. Y esto, si sumamos todo, nos tiene que dar la suma de 100%. ¿Tiene sentido? Porque cada uno de estos valores están en sentido de porcentaje. Ahora, si quisiéramos saber los ángulos que competen a cada uno de estos valores, ¿qué se debe hacer? Recordemos una regla de tres simple. Anotémoslo por acá. 100 equivale a 360 grados que equivale a una vuelta completa de una circunferencia. Entonces, para cada uno de estos valores se va a aplicar una regla de tres simple. O sea que este valor lo vamos a poner acá, que sería 9,37, como un ejemplo de cálculo. ¿Qué sería? Sería la multiplicación de este valor por 360 dividido 100. Esto nos tiene que dar el valor, quitemos el valor de grados, pues para que lo pueda leer, 360, que es un número, es pues 360. Eso nos da 33,75 grados. Ahora miremos cómo llenar esta tabla de ángulo. Entonces, ¿cómo sería? Sería igual al valor por 360, que son... La vuelta completa sobre 100. Voy a poner el valor de 100. Y arrastramos cada una de estas casillas. El total tiene que dar 360 grados. Veamos. 360. Quiere decir que ese valor es acorde con cada uno de estos ángulos. Ya tenemos la tabla de frecuencias, el punto A. Vamos a concentrarnos en el punto B. Elaborar el diagrama de barras. ¿Cómo sería? Vamos a seleccionar el XUI y el F FUI. Y vamos a decir insertar. Nos vamos a Excel, buscamos insertar y buscamos donde se encuentran estas barritas. Seleccionamos que es un tipo de barras y seleccionamos acá. Tomamos la gráfica, la ponemos a un lado para poderla analizar. Primero vamos a corregir estos datos ya que Excel los toma arbitrariamente. Entonces decimos, seleccionar datos. Vamos a seleccionar primeramente, este lado de acá es el lado de Y. Entonces borremos acá. Si es el lado de Y, vamos a graficar en este lado de la columna, donde está Y, vamos a poner el F sub y O sea que vamos a quitar este X sub Y. Y nos vamos a quedar ahora, esta parte de acá, vamos a editar, donde está este lado sería los XUY. Seleccionamos todos estos valores. Y decimos aceptar. Vamos a ver si competen cada uno de estos valores. 4 con 3, bien. 5, 6, 6, 9, 7 con 5. Quiere decir que el diagrama de barras está bien desarrollado. Vamos acá, vamos a poner el título al diagrama, va a ser diagrama de barras de X con o versus F que lo que tenemos acá son todos los xui y I. Miremos, podemos cambiar otro tipo de gráfico. Podemos ver otro o seleccionar otro que nos parezca. Vamos a dejar por ahora este que se ve muy bien. Acá tenemos el diagrama de barras de xui con I, que era el punto B que nos estaban pidiendo. Bueno, ahora vamos a hacer el diagrama circular. Lo podemos hacer de igual manera. Tomamos las dos, las seleccionamos y decimos insertar. Buscamos a este lado y buscamos un diagrama tipo circular. En este caso vamos a tomar este de acá, pero vamos a buscar que nos quede un poco más bonito. Vamos a trabajar que nos quede en 3D. Acá está en 2D y vamos a trabajar en 3D. Seleccionamos este tipo de diagrama. Lo vamos a poner más abajo para tener aquí el diagrama circular. Bajamos un poco el diagrama. Y ahora vamos a buscar uno que tenga una mejor información. Podemos trabajar de pronto con este. Miremos acá. allá ya se encuentran los porcentajes. Y miren cada uno de los colores. 1 2 3 4 Hay que mirar estos datos. Entonces tenemos que corregirlos. Vamos acá. Hacemos similar a como lo hicimos con el diagrama de barras, pero ahora vamos a seleccionar la información para el circular. Seleccionar datos. Entonces, lo mismo. Vamos a borrar acá. Hacemos quitar. Y a este lado vamos a decir que vamos a tomar solamente estos valores. Corrección. Serían los valores de X y. X sub por acá. Y miremos. Y acá tiene que estar F sub Le decimos a aceptar. Y acá podemos ver el diagrama tipo torta. Entonces pongamos acá. Cambiamos de título. Pongamos que es los X subí Versus F sub O sea, es una relación. Cada uno de estos colores significa una de las porciones de la torta. 9%. Si podemos ver, miren que ese 9%, que es el amarillo, equivale a este valor. O aproximadamente. Y así sucesivamente. Miremos, cada uno de estos ángulos corresponden a cada uno de estos pedazos. Si trabajáramos con un transportador, podríamos tomar cada una de estas medidas. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que se tome la mayor porción por este lado. Generalmente la visual analiza mejor mucho los, los, los datos si se miran desde esta posición. O sea que es recomendable que los, los lados más grandes se miran al lado derecho y no al izquierdo. Por facilidad de análisis. Entonces aquí podemos ver un diagrama tipo torta. Lo podemos trabajar de esta manera... En Excel, o en otro caso, podemos utilizar con un transportador y calcular cada uno de estos ángulos para poner la información. Con esto, podemos concluir la parte C que nos estaba pidiendo el ejercicio. Y podemos dar por terminado la primera parte de manejo de gráficas o de diagramas en Excel.